Yo creo que, mira, el mayor cambio que hicimos que incrementó la potencia de todo este proceso de experimentación fue cuando decidimos que no lo hacían uno o dos equipos, sino que lo tenían que hacer todos los equipos. ¿Por qué? Porque es verdad que al principio tuvimos esa tentación de decir, vamos a hacer dos squads de equipos de CRO y el resto que construyan producto. ¿Qué sucede? Pues... Primero, es un poco agravio comparativo, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta el estar en la fase experimentación, para empezar. Porque, claro, unos están con el látigo construyendo producto, que sabes lo duro que es, más una organización grande, y otros están pensando, ideando, viendo cómo mejorar lo que otros hacen, ¿no? Lo cual es, parece un poco injusto ya de entrada, ¿no? Y luego, era muy difícil canalizar los aprendizajes de uno a otro. Porque mientras construye producto, pasan cosas. Y cuando lo lanzas, pasan cosas. Y si no estás en ese loop, pues puedes proponer cosas muy alejadas del circuito y de la realidad. ¿no? Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a David Carro, que es el Head of Digital Unit, ¿no? responsable de la unidad digital de Vodafone. Yo a David le conozco desde hace más de 10 años, seguro. Eh, creo que lleva más de 15 horas, nos contará en puestos de responsabilidad en Vodafone y desde que le conozco siempre, muy ligado a digitalización, competencias digitales, datos y todo esto ha ido llevando un poco a, a tratar temas de cultura de la experimentación que es de lo que vamos a hablar hoy con él. Ya sabéis que a mí me flipa y, y me apetecía tener a alguien como David ¿no? Porque es que, que sí que está consiguiendo que permee esta cultura de la experimentación a una gran organización. Bienvenido David. Muchas gracias Corti, un placer y un mutuo placer desde luego. Encantado de estar aquí. No, nah, nah, es un lujazo. Lo que decía al principio, y es verdad, yo creo que hace más de 10 años que nos conocemos cuando, pues cuando esto de, de lo digital no, no era tan sexy ni, ni todo el mundo creía en ello y tú ya creías en ello y estabas un poco remando pues en una organización como es Vodafone, ¿no? Que, que, que, que siempre es complicado cambiar las cosas en este tipo sí. de organizaciones. Entonces quería un poco empezar que nos cuentes quién es David Carro y un poco pues tu, tu resumen, tu, tu experiencia profesional, ¿no? Un poco cómo has ido evolucionando sí. y por qué has estado tan ligado a la digitalización desde hace sí. tanto tiempo. Pues mira, a nivel más personal, eh, yo me considero una especie de aprendiz de brujo, si te digo la verdad. Soy economista, ingeniero intuitivo, me gusta mucho la tecnología. Profesionalmente digo que soy aprendiz de brujo porque básicamente siempre he estado en ámbitos de innovación o de tecnología, últimamente con internet además. Siempre digo lo aprendí de brujo porque en internet las cosas te salen o, o, o muy bien o muy mal, pero siempre diferente como esperabas, porque hay muchísima, es un ámbito muy amplio. ¿no? Entonces me, me recuerda mucho a la película fantasía donde Mickey Mouse está jugando con la magia y de pronto hace, hace cosas sorprendentes, pero también pequeños desastres. ¿no? Entonces yo creo que en ese ámbito hay un, hay un tema muy interesante para mí que es la curiosidad y la humildad. La curiosidad porque si no estás curiosidad todo el día en este mundo digital que vivimos, pues, pues no sobrevives... ...y la humildad porque las cosas al final no salen como tú querrías que salieran siempre... ¿no? ...y hay mucho de experimentar, que es de lo que vamos a hablar ahora... ...y luego a nivel más profesional, pues la, la curiosidad por la tecnología me, me llevó a consultoría... ...de consultoría estuve varios años en varias, en varias agencias, en varios verticales, incluso fuera de España... ...y luego me incorporé a Vodafone, donde además he tenido muchos roles... ...uno de ellos fuera de España también, he estado trabajando en proyectos internacionales... ...y luego hace ya la época que nos conocimos, volví a España para empezar a montar todo lo que era la, un, la unidad que ya en aquel momento se llama online, ¿vale? La unidad online para Vodafone, ¿no? Básicamente un día el CEO Global entró a ver las diferentes webs de la compañía y dijo, joder, ¿qué pasa aquí? Todas son diferentes. Y entonces dijo, no, no, no, aquí hay que hacer algo. Y se empezó a trabajar online o digital como canal, como canal, ¿vale? Entonces ahí nos conocimos en la época del e-commerce, en la época de BrainSense, en la época de, bueno, de muchos de estos eventos donde básicamente digital era un canal, pero hoy en día digital es más que un canal, es un enabler para muchos canales y para muchas cosas, ¿verdad? Y esa es un poco mi trayectoria. Actualmente llevo la unidad digital de, de Vodafone. Esto significa desarrollar todos los activos digitales para clientes y no clientes, ¿vale? Y son dos animales muy, muy diferentes y más en el mundo de servicios de telecomunicaciones. No, no estamos hablando de un e-commerce, estamos hablando de una industria de servicios que es un pelín más compleja, ¿vale? Eh, además de servicios de consumo de tecnología que son aún más complejos ¿no? donde además la, el servicio lo prestas pero también movemos cajas como haría un e-commerce porque tenemos que entregar en ocasiones, tenemos que entregar desde dispositivos hasta tecnología empaquetada, pero luego además tenemos un maravilloso proceso de portabilidad que nos vuelve locos a todos los operadores y que es un provisioning muy complejo ¿no? y todo esto tiene que estar alineado para que cuando tú te cambies o des una alta nueva todo funciona a la maravilla ¿vale? y como sabes es muy complejo entonces digitalizar todo ese proceso pues es un reto, pero también creo que hay un área de espacio e innovación interesantísima, sin duda. Eh, muy, muy interesante lo que has dicho de la portabilidad, yo creo que es un, un buen ejemplo porque todos cuando nos hemos pasado por un proceso de esos, siempre dices, tiene que ser fácil pero me puedo imaginar la cantidad de interconexiones y movidas que, que tienen que suceder sí. por, por detrás sí. eh, De todo lo que has dicho, eh, me quedo con una parte no como que es, que es, que es así no el digital a, a día de hoy pues es un enabler de muchas cosas a día de hoy en Vodafone eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo afecta lo digital a, a todos, los, todos los niveles? Pues a ver, eh, a nivel estratégico eh, es un generador de producto, de servicios, nuevas fuentes de, de ingresos. Cualquier producto o servicio que tú definas para tu cliente, eh, presente o futuro, tiene sí o sí que pasar por una capa digital. Primero, porque es la, el área más fácil de experimentación y segundo, porque tiene un mayor nivel de escalada a futuro. Eso para empezar. ¿no? Entonces, sin duda, ¿no? hoy en día no se concibe, el cliente no concibe una experiencia, aunque sea unicanal, que no sea parcialmente digital, ¿vale? Eso para empezar. Pero luego, desde un punto de vista también de eficiencia, de satisfacción y de ahorro de costes, pues al final digital es una palanca fundamental para hacer ese win-win entre el cliente y tu pianel, ¿vale? Y que entonces en Vodafone lo concebimos como algo esencial. Y De hecho hay una estrategia clarísima de, de steering de canales, de omnicanalidad, y de, y de que, no, no de que sea el canal único o, o predominante, pero sí que sea el enabler de todos los canales. ¿no? Si tú construyes algo para digital, luego es muy fácil de exportar a cualquier canal. Mientras que si lo haces por un canal presencial o físico, luego es más complicado hacerlo convivir con un canal digital. ¿vale? Esos son los dos ámbitos, la parte más estratégica de producto de servicio y luego la parte más de, de canal y de enabler de cara a conseguir objetivos comerciales de servicio y satisfacción de clientes. Es muy importante la experiencia. Claro. ¿Y, ¿Y cómo has vivido tú el cambio? Lo que decías, ¿no? O sea, ¿vienes aquí cuando eh, vienes...? que, que fufaría, Sería hace más de 10 años, ¿no? Es que sí, más o menos... Sí. 2000, sí, sí. Yo estuve físicamente, ya había vuelto, pero seguía trabajando para la corporación. Y luego ya volví en cuerpo y alma, pues eh, sería a partir del 2010, 2012. Así por ahí. Cuando llegas aquí, eh, o sea, ¿cómo ha cambiado desde ese momento hasta ahora la percepción de digital dentro de la compañía? Totalmente. O sea, de ser un equipo adicional... Eh, donde prácticamente no era relevante desde el punto de vista Pianel sí que se, sí, se te da una cuota, un objetivo, etcétera hasta ser eh, la conversación prácticamente de, de estratégica de, de ahora y de, en el plan que tienes a tres años o sea, el, totalmente hemos cambiado en cuanto a número de recursos en cuanto a volumen de inversión en cuanto a mindset también en cuanto a cultura de trabajo ha cambiado muchísimo ahora hablaremos de Agile eh, to totalmente, o sea, éramos un pequeño reducto, ¿no? una pequeña aldea gala y ahora prácticamente pues eh, es, es, fijaros, ahora estamos en un proceso de transformación que es muy generoso para los que estamos en digital porque significa permear en el resto de la organización para que de alguna manera digital no sea algo eh, como unidad, que lo somos ahora o como... Programa, sino que sea un gen, un gen que tiene toda la compañía a nivel organizativo y a nivel de, de thinking estratégico. ¿no? Y eso estamos todavía en el camino de hacerlo. Y casi todas las compañías grandes están todavía ahí. Claro, es que es lo que dices tú, ¿no? Es, o esto permea en toda la compañía, ya no se habla de digital como un canal o, o seguimos haciendo muchas cosas como se hacían antes cuando, sí. pues cuando lo digital sí que era un canal, ¿no? Y a día de hoy, por pues lo que has Correcto. dicho tú, como cliente, ya no sé dentro del negocio, pero como cliente esperas que haya algo digital, sobre todo una, una parte sí. o una un gran parte de tu público. Yo, yo siempre reflexiono y digo, Joder, si el cliente ya se ha transformado digitalmente, somos las marcas que vamos detrás del cliente. vale Porque el modelo mental del cliente ha evolucionado ya. Oye, si yo uso Airbnb y tengo una experiencia maravillosa o cualquier otra aplicación la que te venga a ti a la cabeza, ¿por qué este proveedor de servicios no está a ese nivel y no me lo pone tan fácil? sabes Y, y ese, es el, ese es el mindset. Bueno. Eh, decíamos, ahora llevas responsable de la unidad digital. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo se, ¿cuánta gente sois? ¿Cómo os estructuráis? ¿Cómo interaccionáis con el resto de, de la compañía? Su, suena como el equipo A, ¿no? Unidad digital. No sé si... A ver, básicamente eh, estamos organizados eh, bajo una disciplina Yale, que es una disciplina que no solo es tan digital, sino que también ha, ha permeado a más equipos ahora. ¿Vale? Entonces, tenemos fundamentalmente, te voy a contar, por hacerlo más sintético, dos tribus principales, ¿vale? Una tribu que sería la tribu de adquisición de nuevos clientes, la de atracción de nuevos clientes y la tribu de lo que llamamos Customer Solutions, que es la tribu de, pues, de desarrollo de la base de clientes y de servicio, ¿vale? De care. Entonces, eh, luego a partir de ahí tenemos las disciplinas digitales, que son, nosotros lo llamamos chapters porque adoptamos el modelo, el famoso modelo de de Spotify barra McKinsey, ¿vale? Spotify barra McKinsey, y esas disciplinas digamos que son responsables del desarrollo de ese talento digital, pero los equipos no están con la disciplina, están en los equipos de trabajo, son los squads, que son los que tienen que hacer la entrega de valor, en base a un producto bien definido, ¿vale? Y ahí es donde se produce la experimentación y todo esto que hablaremos ahora. Entonces, a nivel de personas, pues podemos llegar a ser solo en digital unas 400, si sumamos otras personas podemos llegar a ser más aún, 700, etcétera Pero ten en cuenta que estamos incluyendo no mi equipo solo, sino equipos de tecnología, equipos de colaboradores de finanzas, de marketing, de, de todo tipo de disciplinas, ¿vale? O sea, es que el equipo, el concepto de equipo cuando trabajas en Agile no es tu equipo. Tú, digamos, unas, como líder eres más un enabler para que eso suceda. Eh, luego sí que es verdad que tienes gente que, que, que jerárquicamente te reporta, pero el concepto de equipo es el que entrega valor a un cliente y es el squad. Ese es el importante. Entonces los números no son tan relevantes. Claro. Y, y claro, en, en, en un entorno a esto corporativo con tantos frentes, eh, puedo entender, eh, ¿cómo consigues un poco que funcione todo esto que estás contando? ¿no? Al final de tener los, los squads, que, que tienen gente de distintos equipos y demás, porque al final entiendo que cada persona tendrá, claro, tiene su responsable directo. Eh, sí. ¿Cómo, ¿cómo consigue esa línea para que los responsables directos no se preocupen a lo mejor de algunos detalles que impidan que el squad o la persona aporta el squad en esa entrega de valor? A ver, no, el, el, el modelo el que nosotros seguimos tiene un governance vale un governance eh, que lo que hace es dar mucha autonomía al equipo en el momento en que le otorgan la capacidad por ejemplo, me explico, tenemos un, año, un plan anual ese plan anual tiene una North Star en esa North Star y unos indicadores clave que en caso de duda miras ahí arriba y te aclara la mente, ¿vale? Entonces ese plan anual es un plan construido desde el comité de dirección y ese plan que se ha construido el comité de dirección luego se traslada a lo que llamamos tres momentos, cuatro momentos en el año que son los quarterly business review. Cada quarterly business review viene precedido de lo que llamamos un PI planning, un product increment planning, donde se hace un portfolio planning de oye, este año tenemos que hacer todo esto, que vamos a hacer en Q1, los equipos trabajan, los propios equipos con tecnología, con marketing, con los equipos que de marca, los que hagan falta en ese momento y en ese, y en ese squad o, en ese, o con ese objetivo, ¿no? En qué es lo que ellos creen que pueden entregar en ese quarter y qué necesitan, ¿vale? Y entonces eso se envía a un comité, que es el Quarterly Business Review, donde el director financiero, el director de tecnología, yo mismo, el director de las unidades de negocio, etcétera, se firma, se avala y se ponen a trabajar. Y a partir de ahí tienen una carta blanca de tres meses para hacer entregas cada tres semanas. Obviamente, obviamente, hay una serie de KPIs que tienen que alcanzar, se mide la productividad de los equipos y se mide la productividad de valor. O sea, oye, si yo he dicho que te voy a entregar tantas ventas o he dicho que voy a alcanzar estas funcionalidades que van a generar este tráfico, van a generar estos leads, que van a generar estas ventas, lo voy midiendo. O sea, cada tres semanas hay entregas, pero también hay reviews. Esas ¿vale? o reviews son donde se abre la puerta, el equipo presenta todo lo que ha hecho en ese periodo, que no es, es que es, pon que hay una review pues, más o menos cada mes, aproximadamente, y donde todo el mundo puede dar feedback. Desde un financiero hasta alguien de marketing que pase por ahí y tal. Entonces es un modelo muy transparente, ¿vale? Pero también es un modelo que permite, con esos ciclos de tres semanas, que el propio equipo decida si tiene que tunear el entregable en este sprint o en el que viene, ¿no? Porque cuando tú inicias algo no lo tienes 100%, claro, porque lo importante no es hacer requisitos, sino entregar. Entonces lo vas tuneando mientras lo vas construyendo, ¿Vale? Entonces, y además el equipo no se compone solo de uno que piensa, sino que tenemos gente de desarrollo, desarrollo front, desarrollo back, legacy. Y luego tienes que estar alineado si tienes, si te hace falta alguna release de compañía que son de backend, etcétera, etcétera. Entonces hay un governance anual, trimestral, luego tienes. Los eh, ciclos de entrega cada tres semanas y luego los, todo el proceso Agile de daily stand-ups, todo el eh, seguimiento diario, bla, bla, bla, que eso ya lo hace el propio equipo con sus dinámicas. Tenemos obviamente un equipo de Agile Practitioners que nos ayudan a mantener el modelo, que son los coaches de equipo que están mirando cómo trabaja el equipo y proponiendo mejoras y luego también los propios Agile eh, Practitioners están mirando también la, la, la visión estratégica de equipo, oye, qué configuración de equipos deberíamos tener, si estos equipos deberían estar bajo un clúster, bajo una tribu, o bajo dos tribus, o cómo es la mejor configuración de equipos para evitar dependencias y que no se pisen los unos a los otros, que yo no te genere una dependencia a ti para que tú entregues más rápido, etcétera, etcétera. También hay squads de plataforma, que no son los que entregan directamente a un cliente, sino que lo que hacen es mantener una capability, por ejemplo, el gestor de contenidos, por ponerte un ejemplo, o la, o la capa de DevOps. Entonces, al final, eh, pues oye, es un, es un proceso... Eh, es complejo organizativamente uh -huh. hablando. Eh, es incómodo también te voy a decir, porque es está muy diferente, eh, pl diferentemente planteado como es una organización jerárquica donde prácticamente te tiene que decir alguien lo que tienes que hacer. Entonces también el empleado tiene que asumir ese power me decir no no, yo soy yo soy diseñador, el producto no me dice lo que hay que hacer, pero yo le digo cómo, o sea y, y tal. Y luego lo que es muy importante en este modelo es el contrapeso de las disciplinas de los chapters. ¿Por qué? Porque claro, imagínate, nosotros tenemos entre unos 50 squads, entonces imagínate tú eh, el proceso de diseño en esos 50 squads, ¿no? Tenemos un sistema de diseño, ¿cómo lo mantienes? ¿Cómo lo evolucionas? ¿Cómo innovas? ¿Qué herramientas utilizas? ¿Qué procesos hay? ¿Qué controles? Entonces, la propia disciplina, la propia comunidad de práctica lo decide y lo que hace es polinizar esa innovación o esas decisiones en todos los squads, de manera que pues intentamos no generar ni deuda técnica ni deuda de experiencia, o claro, cuando escalas de esa manera tienes el riesgo de desalineación a tope, ¿no? Entonces es muy importante tener unas disciplinas, unos chapters muy, que contrapesen la inercia de la entrega por la entrega de manera que no se entregue en mala calidad o con generando deuda técnica o deuda de experiencia, etcétera, etcétera. Pero eso sí, con 100% alineamiento con la entrega de valor. Porque tampoco vale tener comunidades de prácticas que están a sus cosas, pero realmente lo que tienes al final de la cadena es un cliente que espera algo para hacer un trabajo contigo, ¿no? Eso es un producto. Claro. Entonces, no sé si me he explicado bien, pero es un, es un mondongo muy interesante. Sí, sí. Te has explicado genial. Es simplemente voy a, voy a definir dos conceptos por si hay alguien que no está muy bien allá. Y, eh, cosas que ha dicho David, que, que los que estamos muy metidos en estas cosas ya por supuesto. Eh, squad, al final, lo que estamos, un poco lo que ha dicho David. Una squad es una organización de personas con distintas capacidades. Equipo. Un equipo con distintas capacidades, pues, puedes tener ingenieros, diseñadores, producto tal, que están muy orientados a consecución de unos resultados. Muchas veces, pues, oye, puedes desarrollar un, un producto, sea lo que haga falta para, para eh, ofrecer un, un resultado. Puede ser generar ventas, por ejemplo. Eh, y en los chapters, como estaba diciendo David, pues, pues a lo mejor tienes un chapter, cara eh, uno no cuáles son, ¿no? Pero, hoy por ejemplo, hay diseñadores, otro de ingenieros, otro de, de lo que sea Y al final, un poco lo que tienes, como ha dicho David, es tanto el desarrollo, que bueno, esto no sé si pasa si en zona nos cuentan, nosotros por ejemplo, empezamos ahora con los chapters a, a desarrollo de talento ahí y al final, oye, yo como diseñador, pues ¿cómo, ¿cómo puedo ser mejor diseñador? Eso sucede en tu chapter porque tu squad, a lo mejor el líder del squad no tiene ni idea de diseño, tiene idea de otras, de otras cosas. Y lo que ha hecho David también, ¿no? Esa estandarización de las cosas. Oye, pues como estamos todos los diseñadores juntos, sabemos todas las necesidades que tenemos en todos los proyectos y podemos estandarizar. Entonces, tienes dos ejes. Bien. Uno como de especialidad y otro un poco más centrado en tu sí. día a día. O sea, lo has escrito perfectamente. O sea, aquí añadir que hay dos en líneas de reporting. La línea de reporting de, de entrega de valor, que es la del producto Owner. Para nosotros el producto Owner no tiene que ser un experto en digital o en analítica o en cerrio o en tal tienes un experto en el producto y en la, y en la data del, del cliente, vale. puede saber de diseño, puede ser un ex diseñador, puede ser un ingeniero de desarrollo, puede haber sido mil cosas en su vida, pero su rol es decidir qué voy a priorizar para entregar valor a este cliente junto con el equipo. ¿vale? Entonces el producto decide el qué, qué vamos a hacer alineado con el plan del año y el plan trimestral. Y son las disciplinas las que deciden el cómo, cómo se va a hacer. Y obviamente es un diálogo, porque el qué condiciona el cómo y el cómo condiciona el qué. Si yo soy un perfeccionista diseñador, puedo estar entregando meses. Y no, perdónalo, es que lo necesito para dentro de tres semanas. ¿vale? Entonces un diálogo muy interesante y un contrapeso muy interesante. ¿vale? Para nosotros en el modelo hay dos elementos esenciales. El equipo, que es lo más importante, y el producto. El producto es lo que el equipo tiene que entregar. Y lo llamamos producto porque no queremos llamarlo proyecto. Pues los proyectos tienen una fecha de finalización. Y ahí me voy y ahí se quedó. Y no, amigo, todo lo que entregamos, sobre todo en digital, hay que mantenerlo, hay que evolucionarlo, el cliente se mueve, tu competidor se mueve, entonces tienes que estar alimentando Para nosotros un producto no es la fibra o el móvil, para nosotros un producto puede ser el logado, para nosotros un producto puede ser el billing, la facturación, para nosotros un producto puede ser el proceso de instalación de la fibra en casa. Entonces, eso, eso hace que un producto esté pendiente de ese producto, de mejorarlo, y de, y de, bueno, y de, y de escalarlo. Y todas las disciplinas están al servicio de ese mismo objetivo. Pero el Product Owner no es el manager de ese equipo. Es el que prioriza y ordena el backlog, ¿vale? Que esto es muy interesante. Porque los managers de los diseñadores es un diseñador que es el chapter lead. El manager de desarrolladores es un technical lead. Es, es, están en las disciplinas. ¿no? Entonces, claro, a la hora de evaluar esas personas, es el chapter lead, es la disciplina quien evalúa a la persona. Pero lo hace con el Product Owner, ojo porque hay que entregar valor. Entonces, es complicado el modelo. Luego es importante la figura del chapter para retener talento y más ahora en esta época en la que es tan escaso el buen talento, ¿no? Entonces, cuando tienes un buen diseñador, un buen desarrollador, un buen experto en CRO un buen eh, ingeniero de data collection, etcétera, eh, es tan fácil que se te vaya, porque también por estas profesiones la tolerancia a la frustración es muy baja, porque hay mucho empleo ahí fuera. Entonces, si no generas una comunidad de práctica donde además de trabajar duro, se divierten, aprenden... Eh, tienen una comunidad donde expresar sus miedos, sus dudas, sus, sus problemas, etcétera. pues es difícil que eso perviva y, y prospere. Entonces, es muy importante eh, enfocar el, la, el, la disciplina para que estén agarrados ahí. Pero siempre con el enfoque a entrega de valores, eh, objetivos de negocio, eso por supuesto. Claro, es, es, es un modelo muy chulo porque al final es un modelo... Eh... Muy basado en, en los objetivos que hay que conseguir, ¿no? Es de decir, oye, pues que queremos conseguir estas ventas, queremos conseguir estos productos, das libertad a los, eh, a los equipos, los equipos, los squads de trabajo tienen esa libertad, ¿no? De, de poder experimentar más eh, versus un modelo a lo mejor más tradicional donde prácticamente se predecidía lo que había que hacer. O sea, como, oye, queremos conseguir esto y predecimos que hay que hacer esto. Aquí es como, das libertad al sistema para que los equipos hagan, entre comillas, lo que quieran, ¿no? Va, va por un poco aquí la filosofía. De hecho, cuando yo empecé en estos roles, de, en mi época de manager, tuve que reaprender mi rol, porque mi rol dejaba de ser un rol de, eh, yo decido, vosotros hacéis, y bueno, sí, me escucho, te escucho, tengo un nuevo buen rollo y tal, ¿no? Ahora entonces el rol de liderazgo cambia muchísimo porque es un rol de marcar dirección a modo de, de faro, de trabajar mucho en quitar impedimentos, de gestionar mucho todos los conflictos que puede haber de talento, de solapes, de, ¿sabes? Para quitar ambigüedad, para que el proceso sea más rápido, ¿vale? Y de hacer mucho coaching. Entonces, en ese proceso, claro, cambia muchísimo el rol, pero eso significa además que tienes que saber mucho de negocio, que tienes que saber mucho de digital, de las disciplinas, que tienes, porque si no, a ver, un buen especialista te desautoriza si tú no sabes de lo que estás hablando, ¿vale? Y sobre todo luego tienes que saber mucho de gestión de personas ¿eh? y de emociones, que eso es un tema tela marinera. ¿eh? Los soft skills son cada vez más importantes en estos modelos, ¿no? De hecho, yo creo que estos son modelos donde la gente más joven eh, se adapta muy bien, pero tienen que entender que tienen que convivir en pues en sistemas de donde hay dual reporting, porque tú en cierto modo tienes una influencia con tu product owner, aunque no sea tu jefe y hay una especie de línea doteada, pero luego tienes también tu manager, pero luego hay, hay, hay influencia de otros equipos, tienes que gestionar tú la influencia hacia otros para que salgan las cosas como tú quieres y como dice la comunidad de práctica, pero luego por otro lado tienes objetivos que pueden ser discrepantes incluso, entonces vivir en una matriz así no es fácil también, ¿eh? o sea, tienes que tener un empoderamiento importante. Claro, porque la, la historia... O sea, el resumen de todo es que desaparece el jefe, o sea, desaparece uh -huh. el que dice lo que hay que hacer, por lo tanto, esa incertidumbre permea en el sistema, lo cual es bueno para poder experimentar, probar y demás, pero lo que, justo lo que has dicho tú, David. Eh, hay muchas situaciones pues, donde ya no tienes a alguien que va a venir a decir, no, esto se hace así por mis narices, no, no, apañaos, tendréis ¿no? que lidiar, o sea, negociar. Si hay una dirección marcada a nivel anual, porque es fundamental, porque si no te puedes perder, en, y más en organizaciones grandes, ¿vale? Y hay que revisarla y hay que permanentemente estar actualizando la cuna North Star, que no puede cambiar todos los días, pero que está ahí, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? Yo creo que el concepto de equipo allá es un rompesilos. O sea, uno de los grandes problemas que tienen las grandes organizaciones para la entrega de un Customer Journey es que estamos organizados en silos del siglo XIX, y entonces, cuando hay una señal de un cliente que entra en la organización, hasta que eso se procesa de silo en silo, y hay muchos tipos de silos, ¿vale? Silos organizativos, silos tecnológicos, silos de datos y silos culturales, que también los hay, ¿vale? Pues hasta que hay una respuesta por parte de la organización a ese cliente que demanda algo, nos podemos morir. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es, oye, vamos a organizarnos en equipos que son como equipos red, ¿vale? Estos equipos red tienen que convivir con una organización jerárquica, que ahí está el modelo interfadual, que es complicado de gestionar, pero tienen que tener empoderamiento suficiente como para captar esa señal, tomar una decisión y dar una respuesta rápida, ¿vale? Sea ese equipo o sea varios equipos de un clúster, ¿vale? Porque obviamente luego hay varios equipos y se tienen que alinear entre ellos. Entonces, es un, para mí una organización rápida es... ¿cómo puedo incluir el modelo de startup en una organización jerárquica de miles de personas? ¿vale? Y en aquellas áreas que tenga sentido. Pero también te digo una cosa, Corti, no hace falta montar esto en todas partes. O sea, si tu, si, si tu mercado no es volátil, el problema lo tienes bien definido y la solución la tienes bien definida, tío, hazlo en waterfall. O sea, hazlo con una secuencia en un Gantt y lo entregas, se acabó. No tienes que hacer estas historias. Ahora, cuando tienes un problema que no está bien definido, Tienes una intuición que hay que definir. O, la, o aunque tengas el problema bien definido, la solución no está clara, Alguien tienes que ir construyendo y el mercado se mueve, tu cliente es muy volátil, la competencia amenaza mucho, etcétera Ojo, ahí a lo mejor debemos entrar en, en modelos más ágiles porque un Gant de estos de, de construir puentes te puede matar. Total, total. Eh, con todo lo que has dicho. Claro, tú has vivido este cambio, porque entiendo que claro, cuando sí. tú empezaste en modelo, evidentemente este modelo no estaba. Eh, project Management, todo eran claro. PMOs, Project managers. Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se consigue que, o cómo, cómo sucede internamente, sobre todo entiendo en consejos de dirección, en este tipo de, pues, pues en, en, en la alta dirección, alta gestión, mucho más acostumbrada, entiendo, hasta a esta, pues a lo mejor una dirección más clásica, porque joder, a nivel organizativo también es más fácil entenderla, pero ¿cómo se consigue que es, cambie a nivel organizativo esa cultura y esa visión de hacer las cosas? Es una muy buena pregunta, porque primero de todo yo creo que, aunque, o sea, hace falta muchísimo soporte del comité de dirección. O sea, esto, a ver, yo no digo que en ocasiones no haya que generar pequeños conatos de incendio por abajo. A la vez que el soporte está por arriba, porque yo soy, a mí me encantan los quick wins. A mí gran, grandes entregas, grandes proyectos, tal, tal, tal me, me da mucho miedo. ¿vale? Aunque, aunque la misión sea muy, muy, muy épica, pero me gusta empezar demostrando que se puede generar valor. ¿no? Um, pero fíjate, yo ahí te diría que... que a ver, y, y en nuestro caso yo es, que, yo es que creo que fue así. Digital ha traído un nuevo modus operandi porque eh, los comités de dirección se han dado cuenta que el time to market se, se, se dilata tanto que las grandes empresas tecnológicas, las que las que todos conocemos, vale, los Amazon, los, los Microsoft, los Google, tal, su time to market están preparados, de, para responder al mercado a la velocidad del rayo. Entonces, tú como compañía de servicios no te puedes permitir, aunque nunca estés a ese nivel, pero no te puedes permitir quedarte donde estás. ¿vale? Entonces, la digitalización ha traído este nuevo que cuyo objetivo fundamental es la reducción del time to market, la satisfacción del cliente, el cambio continuo. ¿verdad? Sostener la innovación, que eso es muy importante y sí, ya ha llegado aquí, ya, pero cuando ha llegado aquí tu cliente y tu competencia se han ido, de ahí está en otro sitio, ¿no? Y entonces ese es el principal, principal espíritu. Luego, el cómo, pues eh, a ver, pues hay un poco de cariño y disciplina, o sea, o sea hay gestión de emociones por supuesto, eh, pero también hay que tomar decisiones, pues que a veces son, son complicadas, yo no digo que no pero yo creo que, fíjate, en nuestro caso se montó una North Star, se montó un business case a tres años que era fundamental, entonces se hizo una apuesta, tanto de recursos como de equipos, y se empezó pequeño, se empezó pequeño, se empezó con pequeños squads, fueron incorporando más equipos, se, se, se analizó muy bien qué tiene sentido movilizar en este tipo de organización allá en el red, hoy qué no, ¿vale? Y ahora que ya tenemos cierta madurez, cierto aprendizajes, pues la idea es que permeen a más equipos, ¿vale? Aquí hay muchos debates ¿eh? sobre esto, hay ¿eh? muchas filosofías. Por ejemplo, si debemos hacerlo solo en equipos que desarrollan software, o sea, digitales de front, si debemos hacerlo también o se pueden hacer también equipos que hacen, yo que sé, provisioning, operaciones comerciales, gestión de contenidos, etcétera. Y en el fondo, pues pues bueno, pues es cuestión de ver cada, cada foto, como te decía antes. No siempre tiene sentido, pero pero es verdad que tiene mucho beneficio. Y luego, cuando yo pregunto a los equipos y me dicen, mira, es incómodo, porque no es un modelo cómodo, pues las cosas como son, pero nadie quiere volver atrás. O sea, nadie quiere volver a lo que había antes, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso significa que vas por el buen camino. Eh, claro, no, no quieres volver atrás, en el fondo, porque aunque sea más incómodo, tiene mucha más independencia. O sea, no independencia de que puedas hacer lo que quieras, ¿no? Pero, joder, como, como persona yo creo que sientes que tienes más capacidad. En este modelo, cualquier persona puede aportar mucho más, si quiere. Correcto, si quiere. Que eso es importante, ¿no? Porque a veces la señority es importante. Quiero decir que para que tú seas... Para que a ti te empoderen tienes que querer ser empoderado, o sea, para eso quieres querer asumir ese riesgo, ¿no? Oye, yo te voy a empoderar, te voy a dar estas herramientas, te voy a poner un objetivo, tiramillas. Si tienes algún impedimento me llamas. Pero claro, eso no significa que todos los días alguien me va a decir qué tengo que hacer y a veces es más cómodo eso, ¿vale? Ojo, ojo con el tema. Pero sí, en general la gente responde muy bien, ¿eh? o sea, el 99% de la gente. Claro. David, también por, por entenderlo, en, en este caso, el implantar a Yael viene de abajo a arriba, de arriba a abajo. Es decir, ¿es una decisión que vino de, de consejo de, de, eh, desde arriba porque yo qué sé, porque fue algo estratégico de la compañía? ¿O empezasteis por abajo, conseguisteis ir convenciendo hacia arriba y luego permeó otra vez hacia abajo? No, fueron ambas cosas realmente. O sea, nosotros veíamos que había una insuficiencia, sobre todo en la entrega de proyectos tecnológicos, o sea, todo lo que es el desarrollo IT, etcétera, pues no, no, no podíamos seguir así. O sea, sobre todo en la capa digital. Quizá, fíjate, aquí, donde se genera más la necesidad, generalmente es lo que llamamos, llamamos el Customer Facing Technology. Toda la tecnología que está de cara a clientes, la que tiene más necesidad de cambio y adaptación continua. Entonces, ahí es donde, Ojo, es que yo no puedo esperar todo esto, hacer una release, a cambiar la web... A, a generar personalización, a probar un, a hacer un test a B, a, a cambiar la oferta comercial, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, a partir de ahí ya había una dinámica, ¿no? una demanda de qué están haciendo otras empresas, que hacen startups, que ta, ta, ta, ta, ta, Y en paralelo se montó un proyecto global, un proyecto de aceleración, donde muchos de los mercados, yo prácticamente creo casi todos, nos embarcamos en esta, en esta dinámica. Cada uno, obviamente, adaptándolo a su cultura local, ¿no? porque es un tema muy cultural. ¿no? Hay una frase lapidaria, la de Peter Drucker, de... Ojo que la cultura se desayuna, la estrategia, todas las mañanas. Entonces, no puedes ir más rápido de lo que tu cultura te admite y tienes que ir cambiando también la cultura. ¿no? Pero fue ambos, fue ambos porque había una necesidad imperiosa. De hecho, ya incluso antes de que empezáramos a hacer la transición radical ya empezamos a trabajar con Kanban, a probar cosas con agencias externas que teníamos, a trabajar con, con eh, empresas de desarrollo que ya nos proponían hacer cosas diferentes, ¿no? porque éramos claramente teníamos un, un gap ¿no? ahí. Esto te hablo de hace, no sé, seis, siete años. Y también hay una parte importante y es que hasta que no se convence el modelo financiero, o sea, todo lo que es la organización jerárquica tradicional, tiene que adaptar ciertos procesos a esto. Porque claro, a ver, eh, al final tú eres una compañía auditada, eres una compañía pública, tienes una serie de requisitos legales que cumplir, o sea, tú no puedes empezar a decir, venga, vale, eh, vamos a, te firmo un cheque en blanco y haz lo que te dé la gana. No. Hay auditoría interna, tal, tal, hay un montón. Entonces tienes que adaptar ciertos procesos para que esos procesos se agilicen también contigo, ¿vale? Y ahí fue donde ya fue el tipping point, ¿no? Ahí ya sí que en ese momento se produjo la gran explosión de, de volumen y de escalado que fue cuando montamos ya por fin el governance de, de la North Star, los QBRs, eh, los PI &E Planning, etcétera, etcétera. Qué bueno, Eso es lo que más Claro, eh, cuéntanos un poco. Has dicho que tenéis esa North Star y, y cuelga, cuelga. no me he quedado con los nombres como lo llamáis. cuéntanos un poquito esa parte. Eh, la North Star es el plan anual. Es vale. básicamente, es hoy, este año tenemos que entregar y parte básicamente un presupuesto financiero, o sea, ingresos, Ajá. gastos. ¿vale? Y a partir de ahí tú dices, oye, ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué voy a vender? ¿Qué, ¿Dónde voy a ahorrar? ¿Dónde voy a gastar más? ¿En qué voy a invertir para ver si hay una nueva fuente de ingreso? Etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues se definen, se diseñan, ¿cómo voy a alocar? mis recursos, en este caso el CAPES y López, y entonces tengo lo que llaman los Quarterly Business Reviews. Entonces, cada tres meses se libera una serie de fondos y esos fondos se liberan para dotar de capacidad y de estabilidad a los equipos. ¿No? Los equipos ya no se tienen que preocupar por que me falta un diseñador, que me falta un tal. No, aquí tienes equipos internos, recursos internos y si hace falta recursos externos también. ¿vale? Entonces, tiene esa carta blanca de tres meses. Pero, pero ojo, al finalizar los tres meses, en el siguiente QR, tú me tienes que enseñar que has hecho qué KPIs has alcanzado, porque me lo prometiste hace tres meses, por qué no has alcanzado los que has alcanzado, qué dependencias e impedimentos has tenido y qué me pides para el siguiente Q, que esté alineado con el year plan. Que si el year plan ha cambiado, pues es posible que cambie también tu alcance o incluso tu equipo. Vale, entonces el, el, el equipo decide en qué reto prácticamente se va a meter, que está alineado con, con esa North Star o los tenéis un poco... No, el equipo tiene éticas. Bueno. Tiene una serie de, o sea, tiene un alcance, tiene un producto que se le da y tiene una serie de épicas, tiene una serie de, eh, de objetivos que tiene que alcanzar en, en ese trimestre. Pero sí que es verdad que, a ver, que sí que hay un, un diálogo sobre, oye, este es el mejor KPI que va a medir lo que yo estoy haciendo o hay otro mejor o hay un intermedio que deberíamos medir mejor que ese otro. Y sí que es verdad que luego durante esos tres meses el equipo sí que decide si anticipa algo, si retrasa algo, si... pero no hay un plan marcado, ¿eh? O sea, son épicas. O sea, de hecho, cada sprint no tiene una toma de requisitos donde hay un documento de siete páginas que te dice lo que se va a hacer. No, no, no. O sea, todo esto se hace con historias de usuario que conoceréis, con herramientas tipo Jira. Eh, o sea, es, y se va, el sprint se crea en tres semanas. Fíjate, incluso probamos a hacer sprints más cortos. Pero el problema es que la definición se comía a la entrega. Entonces, al final hemos llegado a hacer sprints de tres semanas porque creemos que es mejor para afinar bien, refinar bien lo que se va a hacer y luego hacerlo y que te dé tiempo a entregar, ¿vale? Entonces, mmm, hemos tenido ahí procesos de aprendizaje también interesantes, ¿vale? Tampoco queremos sprints muy largos porque pasan muchas cosas y porque hay un punto interesante que es la pura experimentación que tú decías, cuanto antes entrego, antes aprendo. Antes tengo métricas de lo que he hecho. Entonces puedo ver si funciona bien, si no funciona, si pues lo que te decía yo de Mickey Mouse y la película Fantasía. Claro, en, eh, alineándolo con esto acá estamos hablando de Yale eh, como una forma por lo que de acercarnos a la experimentación, justo por lo que acabas de decir ahora. Eh, uh -huh. A un equipo le damos una dirección, le damos un contexto, le damos al, al final tiene que hacer esa, esa épica, va haciendo sprints y en cada sprint pues, va decidiendo qué hace y va aprendiendo. Entonces, al final del, del sprint hay un aprendizaje, pero Agile es como una, una forma de empezar a, a experimentar. Sé que hacéis más cosas, que hacéis test A-B y hacer otra serie de cosas. ¿Cuáles son todas las llamémoslo, no sé si herramientas, metodologías o cosas que hacéis alineadas con la experimentación para entender, bueno, pues, pues todas las herramientas que utilices hasta este respecto. Es, es bueno, buena pregunta. Mira, yo en este punto está muy ligada a la métrica, ¿vale? Y, y partimos de la idea de que la métrica, el dato, es cuantitativo y cualitativo. Y cualitativo, ¿vale? Entonces, para nosotros experimentar no es solo hacerte saber, es... Es, te sabes, digamos, el inicio de cosas más grandes, como pueden ser las, las casos de uso de personalización, tanto en la web como en la app, ¿vale? Pero también, por ejemplo, prototipar. Prototipar y probar cosas, ¿vale? O eh, hacer maquetas que se prueban con, haciendo investigación con usuarios o con paneles online o con paneles en laboratorio físico, que también hacemos mucho en físico ahora que ha pasado el COVID, porque nos da un, un montón de insights. Fijaros que el cualitativo nos dice... ¿Dónde hay un posible punto de fricción? Pues ya sabes que la fricción es el enemigo de la conversión, ¿vale? Pero es el cuantitativo el que te dice el tamaño del problema. Porque a lo mejor sí, aquí hay fricción, pero realmente cuando voy analítica o hago un prototipo lo saco y fuera y empiezo a medir bien después del laboratorio, resulta que es que le pasa a tres de cada 100, ¿vale? Entonces, aquí hay un aprendizaje interesante, ¿vale? Entonces, combinamos muchas metodologías. O sea, desde la propia analítica en sí misma ya es una herramienta de toma de decisiones, eh, el te es el rey, por supuesto, el, el prototipado de cosas que vemos que queremos que funcione y que hacemos en cartón piedra en ocasiones con ayuda del equipo de tecnología, ¿vale? eh, haciendo todo el tema de Privacy by Design y cybersecurity by Design, que te puedes imaginar que en grandes empresas es algo muy, muy, muy integrado y luego a partir de ahí pues eh, tenemos... Eh, Caso es uso de personalización de mil millones de colores. Vamos, hacemos mil cosas. Aquí, fíjate, hay, no, hemos, no te he contado las disciplinas que tenemos, que creo es interesante, para que entiendas un poco cómo, cómo el CRO permea a cross disciplinas, porque esto es interesante. entonces Hay una disciplina clásica es de diseño, que también hace la parte de investigación, ¿vale? donde están los diseñadores y la capa de research. Hay otra disciplina que es de, de lo que llamamos insights digitales, de analítica. ¿vale? Hay otra disciplina que la llamamos Martech o Marketing Technologies, que son los, los, el personal más técnico orientado al dato, que son desde los ingenieros de Data Collection, toda la parte de etiquetado y gestión del dato en la capa digital, como los expertos en, en CRO, ingenieros de Martech que son los que implantan test, pero que también son capaces de hacer una pequeña capa de front, ¿no? para el TEP, se adapte y tal, y que son expertos también en la parte app nativa. ¿vale? Y luego tenemos expertos de CRO que son más estratégicos, que podría ser una, una especie de, de extensión del analista, ¿vale? Que están proponiendo casos, que están además trabajando mucho con los product owners. Al final para mí un product owner debería ser un experto en CRO realmente, porque es el que tiene que iterar su producto, ¿sabes? Pero que están dando apoyo a modo de, eh, pues eso, de, de ninja, eh, que está allí trabajando con el product owner, dándole apoyo para probar y experimentar cosas nuevas y mejorar esos KPIs, ¿no? y esto en, en, en el proceso, además, donde se está construyendo producto, donde se está entregando cosas, ¿no? a veces tienes que decir, oye, ¿qué hago? ¿Lanzo este test? ¿O, o construyo funcionalidad en este sprint? ¿O hago las dos cosas? ¿O no puedo lanzar este test porque estoy terminando de construir esta funcionalidad y tengo que esperar un rato? Este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, es el, el, el concepto de experimentación está súper, súper integrado e imbricado, ya no solo testing más cosmético, sino que intentamos llegar ya a testing de provisión, o sea, de, de transacción, ¿vale? Que es el más complicado, porque ahí tienes que tocar tecnología, tienes que tocar lógica de negocio. Claro, entiendo que ahí ya llegas cuando, cuando tienes bastantes hipótesis o bastantes datos o, o, o has ido corroborando, ¿no? Antes intentas hacer cosas más baratas, entre comillas, y ya eh, si sí. tiene que tocar tecnología, me, me vuelvo a que más complicado, ¿no? Sí, te tenemos un, sí, tenemos un modelo, ahora que lo has comentado lo de las ideas, o sea, tenemos un modelo eh, de dos bloques y cuatro pasos, ¿vale? El primer bloque es la, la capa de generación de ideas, que es lo que llamamos los ideatones. Los ideatones son sesiones de dos días que se pueden convocar cada tres meses, por ejemplo, por tribu, porque tampoco puedes, ¿sabes?, por el número de personas, donde se invita a todo el mundo, tecnología, alguien de marketing, si finanzas quiere ir también puede ir, etcétera, etcétera, eh, por supuesto los productores, diseñador etcétera, a generar ideas basadas en algún tipo de evidencia o dato, aunque sea cualitativo, pero que haya algún dato, oye, mira, es que lo vimos en un test de usuario que pasaba no sé qué, ¿vale? Para generar ideas. Luego esas ideas entran, digamos, en conceptualizarlas y priorizarlas, que es la segunda fase, ¿vale? Que es el proceso ideato, ¿vale? De ahí salen 200 ideas, ¿no? El último que hicimos, ciento y pico ideas salieron. Bueno, pues o a lo mejor 60 son realmente importantes o utilizables, ¿vale? O viables, porque en muchas ocasiones dicen, mira, no podemos lanzar esto porque es que estamos en medio de un desarrollo y no se puede lanzar, ¿vale? Y luego a partir de ahí lo que se hace es crear las hipótesis, que es el método científico, ¿no? Vale, oye, pues basándome en el dato que tengo, en la experiencia que tengo, si yo hiciera este diseño alternativo o lanzara este experimento, ¿qué espero que pase? ¿Vale? Y espero a nivel de conversión de orders o de ventas o de ahorro de costes, que pueden ser ahorro de llamadas, eficiencias y llegar al euro. Es importante llegar a una cantidad económica, porque si no es difícil de priorizar. ¿vale? Y entonces a partir de ahí se redefine de nuevo la última capa de priorización y se lanzan test, se lanzan experimentos. ¿vale? Y para soportar todo esto tenemos lo que llamamos la CRO Suite, que es una herramienta que hemos creado en house, donde lo que estamos haciendo es registrar todos los test que se hacen en todos los equipos, dando acceso a todo el mundo que lo necesita para saber, oye, ¿cómo está lo mío? Pero lo tuyo está en conceptualización, lo tuyo está eh, bajo validación, lo tuyo tiene un problema tecnológico, está todavía en revisión, etcétera, etcétera. De manera que el Bruto Owner tiene la visión, los chapters tienen la visión también de lo que está pasando, los diseñadores, incluso los diseñadores están colgando ahí todos los insights que salen de los research, de la parte testing cualitativo, de manera que es una base de datos de conocimiento. Pero es que además la herramienta, cuando tú diseñas el test y ya va a lanzarse, te da una previsión, la propia herramienta, de qué va a pasar con respecto a lo que ha pasado en otros test. ¿no? Oye, pues si es una página comercial de este tipo de producto, que tiene este tipo de ARPC, de este tipo de ARPU medio, etcétera, etcétera, esperamos que con este tráfico, si todo va bien, pueda tener este impacto económico. Y luego se lanza el test y se mide lo que ha pasado. Entonces, ¿no? lo, lo tenemos integrado con... Con Adobe Analytics, que es la plataforma que nosotros usamos. ¿no? Entonces, claro, esta herramienta de, de hacer Rio Suite nos ayuda mucho, sobre todo, a evitar colisiones o e impactos entre equipos que pueden intentar testar en el mismo momento, en el mismo área, ideas parecidas a nivel de clúster o incluso en otra tribu, etcétera, etcétera. Y se trasladan también a aprendizajes. ¿no? Entonces, luego, a partir de ahí, pues hay obviamente reuniones de seguimiento, de alineamiento, etcétera, etcétera. Pero es una herramienta que incluso al final yo puedo entrar, veo un dashboard y digo, oye, Joder, pues llevamos ahora, yo qué sé, eh, de ARPU a FLIF, eh, X millones de euros. Y te, te suma realmente todos los test que han, que han funcionado y tal. Y los test que no funcionan, que esto es muy importante, son también éxitos. Que esto es una cosa que es difícil de contar a veces, en, y tú lo sabes muy bien, ¿no? Porque son aprendizajes, ¿no? El, el problema no es fallar, el problema es fallar repetitivamente, ¿no? Entonces, los test que no funcionan son una fuente de, de feedback continuo pues para ideas que llegan de marketing, ideas de un product owner que se dice que vamos a hacer esto y yo, mira, mira este test, mira lo que pasó, ahora dime si realmente tiene sentido o no seguir adelante. ¿no? Entonces, ese es el proceso que seguimos. Es un proceso que no está en un equipo, sino que todos los equipos pueden participar del proceso. Si bien es cierto que hay equipos que a lo mejor tienen menos... Eh, necesidad de hacer experimentación, me explico o sea, si tú tienes una squad de plataforma que lo que hace es DevOps pues está orientada a la capability entonces, pues a lo mejor no tiene necesidad de, de lanzar pero a lo mejor sí puede colaborar con algunos de los tests que se tienen que lanzar ¿vale? esto también es importante ¿no? o si tenemos el otro squad de plataforma que es el de gestión de contenidos, el que lleva todo el CMS que es una capacity común para todos los tribus y equipos, pues pues a lo mejor sí que piden en alguna ocasión, oye, quiero testar esto, a ver cómo funciona, pero en realidad le viene casi todas las peticiones de, oye, necesito más plantillas o necesito este portal nuevo, tal, viene ya a testar. ¿vale? Y el objetivo que tenemos este año es testar todos los desarrollos que hagamos antes de hacerlos. O sea, hay que decir, en la medida de lo posible, que se teste todo antes de construirlo, porque esa es la grandeza del testing, ¿no? Decir, oye, es que me iba a gastar en esto dos millones de euros y a lo mejor no tiene sentido hacerlo, o tiene sentido hacerlo de otra manera. Oye, no sé qué si chulo todo esto. Mucho. No, no, no, David. A, a mí me ha flipado lo de, lo de esto que has contado la, la herramienta interna porque al final, claro, es una forma de ir eh, incorporando todo el conocimiento de la empresa, realmente sí. interiorizarlo y, y de una forma práctica porque yo creo que es uno de los grandes problemas que, que hay por lo general en las corporaciones. Si, sí. si eres capaz de aprovechar, es decir, si cuando fallas eh, no aprendes, realmente sí que puede acabar siendo un fallo, porque tú lo que vas viendo es hacemos cosas y, y lo que ha dicho tú, repito el fallo porque no hay un aprendizaje. Ahora, tener metido en, dentro de tu organización y tu método una forma en la que yo pueda consultar continuamente esos aprendizajes o que el sistema me diga, oye, lo esperado, es que esto me parece la bomba, porque sí que es una forma de estar... Proactivamente aprendiendo y tratando de que cada vez lo que experimentemos sea distinto, ¿no? Que saque aprendizajes sí. nuevos. No, incluso te puede indicar que, aunque sean ideas muy buenas, con test muy bien aterrizados, realmente, oye, por tráfico es que necesitas siete meses para que sea eh, estadísticamente significativo. Y de, bueno, pues a lo mejor tengo que buscar otra manera de testar esto, porque no vamos a esperar siete meses, ¿sabes? Porque te, incluye también una calculadora que te hace el análisis estadístico para ver qué tráfico esperas, cuánto tiempo debería estar el test, etcétera, etcétera. Es, es, es muy interesante, sí, desde luego. Qué chulo. Eh, te voy a hacer una pregunta que es, que, que es más como, seguramente más complicada de responder, que es, no sé si tienes alguna, tú, o alguna hipótesis o alguna idea de, Alguna, ¿cuál es vuestra iniciativa relacionada con la experimentación que tú consideres que más valor os ha aportado ¿no? a lo largo del tiempo? Que es muy complicado de medir esto, pero... Oh. Es que fíjate, o sea, por darte datos, o sea, no, no, el año pasado, ¿vale? Nosotros hacemos una media de 200 tests al año. 211 hicimos el año pasado, más o menos. Uh -huh. y, pero a eso le sumas 420 casos de personalización. Porque claro, una vez que aprendes que algo es bueno, luego a lo mejor dices, oye, pues lo voy a dejar ya aquí. Primero como una... Iniciativa de personalización hasta que se construya de verdad o para este segmento es mejor dejarlo así no construirlo porque lo, y lo hacemos con la herramienta de personalización que tenemos vale entonces eh, es difícil decir una una que nos haya volado la cabeza a todos o que haya sido muy pues es, es muy difícil o sea es muy complicado eh, a veces hay algunas que son curiosas te puede decir una curiosa no que es añadiendo un paso más conviertes más o sea una cosa que dices pero cómo es posible y digo bueno pues es que depende no y esto nos pasó en, en la app que al añadir una, un paso más resumen con el proceso de compra de dispositivo eh, realmente tenía un mayor nivel de conversión ¿Por qué? Pues posiblemente por la confianza Que estás otorgando en ese momento al hacer el resumen También generaba, que eso es importante Un pequeño add-on, un pequeño cross-selling Que era interesante y eso generaba un mayor Ticket medio y entonces curiosamente Pues no, es, es algo contraintuitivo ¿no? Yo me he encontrado muchas situaciones contraintuitivas De estas donde uh -huh. yo en, el, en los viejos Tiempos le digo a mi equipo eso no va a funcionar Tal, tal, tal, lo prueban y funciona Y me vienen a ver con una sonrisa oreja a oreja Claro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 pues puedes proponer cosas muy alejadas del circuito y de la realidad, ¿no? Entonces, ahí tuvimos un error que luego lo solucionamos y entonces lo que hicimos es ¿cómo podemos hacer que aquellos equipos que tienen más necesidad, primero que el equipo lo pida, ¿eh? porque no todos uh -huh. los equipos necesitan y piden esto, ¿eh? por eso están las disciplinas, oye sea, necesito y quiero hacer esto, ¿por qué no me tienes abandonado? Necesito una ayuda, necesito un recurso, he echa un cable, tal, tal, entonces ya sé, nos ponemos en ello, ¿no? pues cómo hacer que todos aquellos que lo necesiten lo puedan hacer. ¿no? Entonces tuvimos que hacer un cambio organizativo interesante y hacer entonces una capability transversal, que es la que te digo, Martech, que incluye toda la capa de CRO. ¿vale? Y eso fue un cambio que nos permitió construir esta herramienta, hacer el alineamiento, meter esto en el mindset de los product owners, que no creas que es fácil, la mayoría de ellos ya lo entienden y han abrazado la religión, pero al principio no era así. ¿no? Entonces yo creo que ese ha sido el, el, fundamentalmente el cambio, el cambio de paradigma ese. Pero un caso en concreto es muy difícil porque es que hacemos tanto. Claro. No, pero está guay está, esto que has co he contado. Hay una cosa también que me gusta mucho, que, que lo has dicho como en dos lados. no Uno, antes contabas que. Eh, que, ...que básicamente cuando tenéis esos ideatones y demás... ...intentabais que la gente propusiera ideas basadas en, en evidencias... Ahora has hablado también un poco de, de lo complicado que es proponer cosas... ...si no estás en, en el loop, porque propones cosas alejadas de la realidad... Y, ...y esto se alinea mucho con algo que a mí me pasa que yo digo... mira, yo, ...a mí me pasa que, que a lo mejor es un, un deje mío, que es... ...yo odio las ideas, o sea, odio las ideas porque sí, me encantan las ideas... ...como, como enfocadas en oportunidades, en, en soluciones y tal... Pero cuando te viene alguien y te dice, he tenido una idea, pues porque, porque se me ha ocurrido que molaría hacer no sé qué, porque sí, digo, si yo ideas, o sea, tenemos todos a todas horas, ¿no? Pero si es una idea que no está alineada con resolver un problema, con una oportunidad o tener un poquito de, de, de datos, ¿no? O sea, que al final acabas, puede ser algo que incluso despista al equipo y te aleje un poco de la realidad. Me gusta mucho eso, Noel. La creatividad está guay, pero la creatividad y las ideas tienen que estar al servicio un poco de, de, de, de, de, la, de los datos, ¿no? Tienen que alinearse con los datos y tienen que estar alineadas sí. con esas oportunidades. O sea, en los ideatones no pedimos que se haga un análisis de tres páginas, pero sí que hay una evidencia que sea convincente. O sea, algo que venga de esto ha pasado, tengo el dato, tengo la evidencia. Es un poco lo que decía, creo que era Einstein que decía eso de yo creo en Dios, todos los demás traerme datos, ¿no? Algo así decía, claro. creo. Entonces, pues un poco lo mismo, ¿no? O sea, se le pide esa disciplina de piensa una evidencia para convencerme de que esto realmente es una buena idea, ¿no? O sea, ¿en qué te basas? Porque, claro. ¿sabes? Y eso eso es, una, es, un, es, un, gran, es un gran punto, efectivamente. Sí. La... Quitas ah, mucho, sí. mucha, como digo yo, mucha paja mental, ¿no? Hablando rápido, ¿no? Mucha sí, Bueno, sí, que sí, sí, cosas que se te pueden ocurrir, sí. pero que, oye, pues no, no tienen ningún dato luego, para decir que vaya a funcionar. Luego te voy a decir otra cosa, ¿eh? porque también aquí a veces también está el otro extremo y es vamos a testarlo todo. A ver, o sea, sabemos que un botón es más visible que un enlace. Mm. Entonces, sí, no, es que vamos a testar si cambiando este enlace a este botón, realmente va a haber más eh, tráfico al proceso de compra. Coño, pon un botón déjate o sea, no sé cómo explicarte. Sí, sí. O sea, hay, hay cosas que son estándares de interacción, de diseño, que ya están ahí, que, que están en el modelo mental del usuario, que además son, son heurísticos, que hace cualquier, cualquier diseñador te hace un heurístico rápido por un funnel y te dice, mira, aquí veo tres pain points, ¿vale? Así, sin más, porque tengo el culo pelado de ver funnels y ya está. Y no hace falta testarlo todo, ¿vale? Es verdad que cuando tienes, que eso puede pasar, diseños contradictorios, o ideas contradictorias que las dos tienen evidencias si y parecen válidas, pues a lo mejor sí que tiene sentido testar, etcétera, etcétera, claro. ¿no? Pero, pero bueno, eh, eh, también no, no vayamos a otro extremo de parálisis por el análisis, ¿no? Justo, hay que llegar a esos equilibrios. Has dicho antes también ¿no? que lo complicado que es a los pues, product managers en su momento de inculcarles esta, esta cultura de experimentación, o, bueno, porque es un cambio de contexto. Y también quería preguntarte por esto, ¿cómo se fomenta una cultura de la experimentación? Porque una vez que estás dentro, yo creo que cuando la has cogido del truquillo, mola y no te quieres salir de ella, pero pues sí que es verdad que cuando vienes acostumbrado a hacer las cosas de una manera y de repente te dicen, vamos a probar, y tú me estás contando, o sea... Pues mira, eh, me remito a la frase de Dracker, ¿no? de que la cultura se come la estrategia. O sea, todo el mundo abraza la filosofía, pero luego llega el día a día. Y el día a día es, hay que entregar ya, eh, estamos bajo presión, tenemos estos objetivos comerciales, no puedo esperar a probarlo, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Entonces, es, es cambiar el método de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que Agile te ayuda. ¿Por qué? Porque en el fondo... Uno de los grandes, eh, grandes principios de Agile es Tengo un producto, se lo entrego a un cliente Y para saber qué está pasando, además de manera incremental Con lo cual empiezo a tener métricas cuanto antes Y si ese cliente, a mí yo la experiencia de cliente No la mido por A, por B por C, la miro con datos O sea, dame la analítica, esa es la experiencia de cliente ¿Vale? Obviamente hay un KPI y satisfacción, NPS, el que tú quieras ¿Vale? El Customer for Score, el que tú quieras Me parece todo muy... Bien. Pero al final son las métricas Entonces, en la cultura ágil si realmente tienes... Un equipo de Yale Practitioners, como de nosotros, que lo que están diciendo todo el santo día los equipos y a los protógenos es, eh, hay que medir, eh, hay que tener métricas cuanto antes, vamos a probarlo antes de construirlo, vamos a ver un prototipo que es parte de la agilidad, sabes que es parte de eso. Es más, si tú tienes muy claro la solución, pues construyela ya y lo haces en sprints pero si la solución no está 100% clara, prototípala, que es lo que llamamos los squads de, de, de onboarding, Perdón, los, los sprints de onboarding, que es donde, oye, vamos a hacer algo nuevo, se monta el equipo, vamos a un squad onboarding, para que todo el mundo entienda el reto, entienda tal, pero no está clara 100% la solución, entonces hacen diseños, hacen prototipos, se pueden testar, entonces ahí ya puedes empezar a experimentar, ¿vale? Entonces, el propio sistema ágil, si está bien construido, te lleva en esa dirección. ¿Vale? Uh -huh. y dicho esto, pues luego cómo se convencen los equipos pues, pues cariño y disciplina, o sea, yo siempre hablo de dos factores con mi equipo, no hablo de mira, la mitad del tiempo hay que ser gota china y la otra mitad hay que descargar a trenes entonces tienes ahí un, una, una ambigüedad calculada, ¿no? de cuándo eres gota china y cuándo a lo mejor tienes que dar algún manporro claro. pero es que si no me... las cosas no pasan me gusta, me gusta esa, esa forma de verlo, totalmente ya para, para ir encarando parte final, quería ya un, un poquito más... Eh, por un lado, ¿cómo, ¿cómo se mide el impacto de todo? Es decir, ¿cómo habéis medido, no sé si lo habéis medido en Vodafone el impacto de implantar una cultura más ágil y más basada en experimentación en toda esta área? ¿O cómo la puede medir una empresa si la empieza a integrar? Eh, a ver, yo creo que aquí, fíjate, este es un buen punto. Eh, uno de los grandes problemas que tenemos en digital cuando nos cuando nos dirigimos a comités de dirección, es que antes de ser didácticos y de contarles ideas, tenemos que calmarle la ansiedad ¿no? Como digo yo. y tener un storytelling con métricas de negocio. ¿vale? Y métricas de negocio es que un CEO, un director, un comité de dirección, necesita que le hables en el idioma de la PNL. Punto. ¿Qué es lo que le aprieta? Y en el momento en que tú le, le tocas esa música, el canal se abre y ya le puedes contar qué es el CRO, qué es la experimentación y, y, y, y qué es DevOps y lo que tú quieres contarle, ¿vale? pero pues mientras tanto, tú eres irrelevante. Entonces, la única manera de medir, y nosotros lo hemos tenido muy claro, es con esta herramienta que te digo, la CRO Suite. O sea, medimos no solo el uplift de conversión de cada caso, de de Sabe, sino también el uplip de conversión de personalización. Porque es más difícil, con el prototipado es más difícil, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el prototipado... Puedes medir el, el, el ahorro que tienes en haberlo construido, pero es muy intangible, o Es sea, un financiero no te lo acepta. Pero una uplift de conversión bien medido que pones en un business case te lo acepta un financiero sin ningún problema siempre y cuando se lo justifiques bien. Entonces yo te puedo poner ejemplos de pues, que en el año último hemos tenido una uplift de conversión de un 22,3%, ¿vale? lo estaba leyendo ahora aquí, de tanto de CRO como de personalización. O sea, quiero decirte, de las opciones no personalizadas o no te sabe con respecto a tal tal, y ojo porque nosotros luego medimos el impacto, o sea, si hago un TSAB, gana la opción B con una uplift de conversión de una media un 20%, yo lo que hago es imputarle a ese experimento 12 meses de ARPU por el tráfico y los órdenes que genera, ese es el impacto económico y esto lo hemos visto con la, con la gente de control, ¿para qué? pues para poder sumar, entonces de ahí que sumas, pues, por ejemplo, yo te puedo decir que estamos en el rango de al año de más de casi 9 millones de euros de incremental eh, incremental service revenue simplemente con A-B testing, es que en la capa de personalización podemos llegar a los 20 millones anuales ¿vale? de uplift. Hablo de uplift. ¿eh? Es verdad que somos una empresa grande, ¿eh? ¿Vale? una empresa grande. Entonces, en, en eso, la única manera de. De ser relevante es medir y que esta música suene y luego obviamente que tengas un financiero que te avale que eso es así. Esto es importante, no puedo ir yo a contar cosas que luego un financiero nos dice, oye, no, esto está bien, no está bien, ¿qué opinas? Dame tu opinión, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo montamos? etcétera etcétera Pero es importante y muy importante el último que te he dicho, o sea, cuando nosotros hacemos un test AB, la versión ganadora tiene un uplift de conversión. sea de la Para mí conversión no es solo venta, ¿eh? es que un cliente alcance un objetivo, ¿eh? que eso sí si me ahorra dinero también cuenta. Y a partir de ahí, eso, yo he llegado a la conclusión de que voy a tenerlo un mínimo 12 meses, ¿vale? Esa nueva versión. Y digo 12 meses, pues, por tener un tiempo medio de cliente, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues, mides el impacto económico que tiene el experimento que has hecho, porque si no es muy difícil. Qué bueno, muy bien explicado y toda la razón, ¿no? Que al final esto lo llevas a la pianelo o muchas veces cuesta. Ya para, para acabar, David, ¿cómo ves tú a futuro? Es decir, ¿hacia dónde va todo esto de...? La... Pues, de organizaciones más ágiles, de la experimentación y sobre todo mejor, ¿hacia dónde va en vuestro caso? Bueno, pues eh, es yo creo que la evolución va a seguir y será cada vez más la personalización eh, a escala eh, necesitamos y nosotros también lo tenemos que hacer no, no somos perfectos ni mucho menos romper los datos, perdón, los silos de datos que tenemos para poder explotar el dato a escala, ¿no? con herramientas que seguro que todos habéis oído hablar, tipo CDP, Etcétera. Nosotros estamos en ese proceso, ya tenemos el CDP en marcha y lo que queremos es trabajar aún más en, en esta visión única del cliente que es el santo grial y a partir de ahí pues poder tener un producto cada vez más personalizable para el cliente. Creo que en este aspecto todos los modelos de analítica predictiva, modelización, la famosa inteligencia artificial, etcétera, van a ayudar mucho, van a ayudar a predecir qué puede pasar, que eso también ayuda. Vale, incluso a incorporar nuevas ideas a nuestros bancos de testing, que eso es importante, pero sobre todo a predecir, oye, a qué es, a qué es proclive un cliente, ¿vale? Y nosotros ya tenemos herramientas de personalización que incluyen esa predictiva, y ¿eh? que las estamos usando, sobre todo para clientes, ¿vale? Porque es importante decir que nosotros trabajamos con dos segmentos muy, muy potentes, uno es cliente y no cliente. Con no cliente tengo menos data, con lo cual es más difícil prever y personalizar, entonces lo haces un poco... Bueno, de otra manera, no experimentando primero y luego ya personalizando. Pero con el cliente sí que tenemos, junto con otras empresas de servicios, tipo financieras, etcétera, tenemos la capacidad de poder conocer bien a ese cliente, pues un cliente de servicio que tiene un contrato contigo, etcétera, etcétera. Y siempre, siempre, respetando la privacidad y pidiendo el permiso conveniente, que esto es muy importante, pues poder proponerle eh, conversaciones más relevantes, que al final es personalizado. Y yo creo que va hacia ahí, el futuro va hacia personalizar y tener una visión 360 del cliente y dentro de ese proceso introducir la experimentación. O sea, para mí la experimentación y la personalización no pueden estar desconectadas, no pueden estar desconectadas, es, son, son es como dos, dos, dos extremos de un, de un, de un mismo elemento. ¿Vale? Y yo creo que va, va hacia eso, experimentar a escala y tener la visión 360 de un cliente en base a data. Qué bueno. Eh, yo también lo, lo compro. De hecho, bueno, tú sabes que yo, que yo vengo de Brains y ya casi tenemos esa visión hace sí. mucho. Lo que pasa que te das cuenta sí. que lo, lo complicado que a veces, a veces llegar a, a estos puntos, complicado. ¿no? Sí, sí. No, yo seguí mucho en, en la época vuestra y tenéis una herramienta muy potente para temas de e-commerce, pero es verdad que yo creo que cuando lanzasteis el contexto todavía estaba como muy verdecillo. Vale, Yo ahora creo que hay más apetito. Incluso más conocimiento en los comités de dirección y en muchas y en muchas empresas grandes ya para, para empezar a trabajar este tipo de herramientas, vale. Bueno, y algunas ya estamos en ello, ¿eh? o sea, ahí te digo. Claro. Pero sí, totalmente de acuerdo. Y no, y tú sabes muy bien de esto y vamos, bueno, y tú eres un experto en, en, la, no, en sea... la en me lleva a palos que es otra cosa, pero aprendizaje. Pero me, me parece muy chulo lo que has dicho y yo creo que esta parte final para para quien esté construyendo un producto tecnológico muy importante el el entender al final los comités de dirección eh, muchas veces se, se decide al final dónde van las grandes inversiones de las empresas. Entonces sí, cuando estás duda. haciendo algo que no está todavía en la conversación de determinada gente pues a lo mejor es que estás llegando pronto, ¿no? Entonces muy importante. Sí que muchas veces, yo me acuerdo cuando hablamos con e-commerce manager, pues bueno, es que no va a ser la persona que va a decidir hacer una gran inversión en una herramienta tecnológica, ¿no? entonces... Simplemente pensar, ¿quién va a ser el decisor de esa herramienta en función del precio de una serie de cosas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el estado de la tecnología? Porque si es que todavía a día de hoy no tenemos toda la parte de data y analítica suficientemente bien, bien plantada muchas veces como para montar proyectos de personalización eh, y, y entender un poco todo ese contexto para saber si llegas antes de tiempo, si no, y ese tipo de cosas sí. que es más complicado de lo que parece. Totalmente. Yo tengo una frase lapidaria con los equipos y es que todos somos un porcentaje de los ingresos todos entonces a partir de ahí tenemos claro. que vender el trabajo que hacemos y conseguir los recursos que tenemos para aportar y es así es así de claro pero estoy totalmente de acuerdo contigo o sea, es son además en digital tenemos un pequeño inconveniente y es que somos raros y usamos un vocabulario extraño y a veces un poco alejados de, de la industria en la que trabajamos fíjate lo que te digo ¿eh? lo cual es un inconveniente muy gordo entonces necesitamos tener un storytelling de negocio más potente para contar todas estas cosas porque si no eh, la gente se te pierde o, o te vuelves irrelevante eso es escuchar a david que esto que ha dicho es muy importante que al final se nos olvida david eh, muchísimas gracias por haber compartido tanto porque bueno no, no, no es habitual no es tan fácil pues, bueno gente que, que estés en grandes organizaciones y que hacéis muchas cosas pero que, que a veces no siempre es tan fácil contarlas que, que ha sido muy generoso con nosotros contando todo esto y nada, y enhorabuena porque evidentemente estos años has luchado con muchos retos y has conseguido ¿no? que, que, que permee esa cultura la experimentación en, en tu unidad de negocio. Un placer, Corti. La verdad es que me he sentido súper a gusto. Obviamente tú propicias ese ambiente y, y nada, seguimos hablando eh, ahora y en el futuro. Eso es, David. Muchas gracias. Y a los que nos estáis escuchando, bueno hacer caso a estas palabras finales de, de David y a todo lo que ha dicho. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.